Amigos, bienvenidos a la presentación del negocio del token Última. Soy Alex Reinhardt, empresario, capitalista de riesgo, uno de los principales expertos en blockchain y criptotecnología y fundador de varios proyectos y empresas con una capitalización total de más de mil millones de euros. Les presentaré las posibilidades de ganar dinero con las criptomonedas y la tecnología blockchain. Un breve aviso de extensión de responsabilidad de conformidad con todos los requisitos legales. Probablemente hayan oído hablar del Bitcoin, es la evolución del dinero. Al igual que hemos pasado del dinero en efectivo a los pagos electrónicos, las criptomonedas ya no son el futuro, son el presente. Bitcoin pasó de 10 centavos a 70 mil dólares. Esto es un aumento del 70 millones por ciento. Nuestra presentación se centrará en el token Ultima. Entró en el mercado a principios de 2023, creció de 10 centavos a 5 mil dólares y continúa creciendo. Nuestro proyecto comenzó en Suiza en 2016. En 7 años, nuestra comunidad ha superado los 2 millones de usuarios y sigue creciendo rápidamente en más de 100 países. Mi objetivo es unir a todos los que quieran usar criptomonedas, crear un puente entre la economía real y el criptomercado para ayudar a millones de personas en todo el mundo a aumentar su bienestar financiero. Para esto se creó el token Ultima. ¿Por qué crece tan rápido Ultima? La moneda ha pasado rápidamente de 10 centavos a 5 mil dólares y sigue creciendo. Las razones son muchas. Son las herramientas listas y muy convenientes para minar el token Ultima. Una comunidad grande y muy activa que proporciona al token una gran liquidez y una gran demanda. Última está colocado para fortalecerse y crecer en bolsas de intercambio y registradores populares y aspira a alcanzar los 100 mil dólares por moneda. El token Última se puede minar rápida y fácilmente mediante software. Última es un token en la innovadora y totalmente descentralizada blockchain de código abierto Smart. Última cumple inicialmente todos los requisitos del mercado y por eso está creciendo con tanta fuerza. Una blockchain es como un libro en el que se registran todas las transacciones, pero nadie puede arrancar las Páginas, ni cambiar lo que está escrito. Las principales ventajas de la cadena de bloques son la descentralización, la seguridad y la total transparencia. La documentación completa sobre el token Última y su economía están disponibles en el white paper. Última tiene un estricto límite de emisión desde el principio. El número de tokens no puede superar técnicamente los 11 millones de tokens. La disminución mensual de la velocidad y la producción de nuevos tokens, así como el aumento de la demanda, refuerza en el valor y el crecimiento del precio de última en el mercado. El token ULTIMA implementa varios mecanismos de combustión para reducir la inflación y aumentar el crecimiento del tipo de cambio. El token ULTIMA no solo es fácil de minar, sino también cómodo de usar para pagar bienes y servicios. La tarjeta de débito propia de ULTIMA hace que sea rápido y fácil convertir el token en dinero fiduciario y pagar con la tarjeta en todo el mundo. Cientos de miles de usuarios ya pagan con nuestras tarjetas y están encantados. Hemos previsto emitir más de un millón de tarjetas al mes. La tarjeta funciona con numerosas monedas fiduciarias y criptomonedas y beneficia a todo el mercado de criptomonedas en su conjunto. Cuanta más gente utilice la tarjeta, mayor será el crecimiento del precio y el desarrollo global del token Ultima. La forma más fácil y rentable de minar tokens Ultima es adquirir el producto Ultima Farm. Cuanto mayor sea el volumen de la granja, más tokens podrá minar. Por ejemplo, un usuario tiene dos monedas Ultima, gasta una para comprar una licencia de la granja y la otra la congela en la granja para minar. En un año, la granja es capaz de minar varias veces más tokens de los que se invirtieron en ella. Simplemente congela los tokens última en la granja y mina aún más monedas. Ahora mismo, la velocidad de minado es muy rápida, pero cada mes disminuye, así que empieza a minar cuanto antes. Puedes utilizar tus tokens inmediatamente, venderlos, recargar tu tarjeta, utilizarlos para comprar un nuevo paquete, pagar bienes y servicios. Una calculadora de tokens te permite calcular fácilmente cuántos tokens puedes cargar en tu granja y minar a lo largo de un año. Hay varias opciones para ganar con última puedes minar tokens de forma pasiva, así como ganar por referidos y otras fuentes de ingresos. Nuestro producto es tan bueno y su valor es tan claro que más del 90% de las personas que conocen Ultima se convierten en miembros. Si te tomas en serio tu intención de hacer tu vida lo más feliz y cómoda posible, si quieres disfrutar de la vida, ganar más dinero, viajar más y no vivir de salario en salario, únete a nosotros ahora. Habla con la persona que te invitó y te enviará un enlace para registrarte. Si aún no te ha llamado, llámale tú y dile dame el enlace. Quiero recibir mis bonos y mis beneficios a partir de mañana. Muchas gracias por tu atención. Te deseo lo mejor para el futuro con el token última. Únete a nosotros ahora.